Ahora, hoy veremos Cómo escribir fórmulas de alquenos en base al nombre del impacto Los ejercicios que les envié Les doy nombres y ustedes tienen que hacer la fórmula ¿Cómo lo van a hacer? Pues bien, aquí tenemos algunos ejemplos El but 1 n Recordamos los prefijos de acuerdo al número de carbonos Para... El principio corresponde a cuatro átomos de carbono. Entonces, construimos cuatro átomos de carbono en el enlace en la cadena, enlazando los carbonos. Y aquí tenemos los cuatro. El boot nos dice que son cuatro. Eh, el 1 nos dice que se encuentra el doble enlace. El doble enlace se encuentra entre el carbono 1 y 2. Entonces, completamos con hidrógenos. Vamos por de este lado o de este lado. Aquí lleva un hidrógeno. Aquí 2 y aquí 3. Podemos hacerlo también con la, la forma de puntos. Con la forma de líneas y puntos aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y se encuentra el doble enlace entre el carbono 1 y 2. El boot 1L. Para este caso sería entonces X. Son 6 átomos de carbono. Entre el carbono 2 y 3. y el carbono 2 encuentro el doble enlace completo con hidrógeno F3 CH CH y lo que tenemos lo no cambié de color en el carbono 2 se encuentra el doble enlace son 6 átomos de carbono y complementé con hidrógeno aquí 3, aquí 1, aquí 1, aquí 2 completando los 4 enlaces que deben tener siempre el carbono con la fórmula de, de líneas y puntos podría ser 10, 2, 3, 4, 5, 6 En el carbono 2 Como el doble enlace Si hay otra, otra manera de hacerlo Para este caso son 8 átomos de carbono Oca. Por lo tanto porque hago la cadena de 8 átomos de carbono En el carbono 4 está el doble enlace El 4N es lo que me dice entonces en el carbono 4 pongo el doble enlace. Complemento con hidrógenos. Aquí un carbono tiene el enlace, me faltan 3 hidrógenos, aquí faltan 2. Ya completé con hidrógenos la tetravalencia de cada carbono. Podemos hacerlo con la, la fórmula de líneas y puntos sacamos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el carbono 1, 2, 3, 4 con el carbono 4, 5 ahí va a indominar aquí tenemos un alquero con ramificación entonces la ramificación dice que en la cadena va a estar un metil por lo tanto, nos basamos, buscamos aquí, identificamos la ramificación, y identificamos la cadena, que es la cadena base, que es de 6 átomos de carbono. Nos basamos en esta. Hacemos de los 6 átomos de carbono. Ahí están los 6 átomos de carbono. Nos dice el nombre que en el carbono 2, si contamos los carbonos, así de, de aquí para acá en el carbono 2 de la cadena se encuentra una ramificación metil Metí significa que tiene un carbono esa ramificación por lo tanto le pongo un carbono el carbono 2 enseguida complemento la tetravalencia del carbono tetravalencia cuatro enlaces entonces aquí ya utilizó este carbono va a llevar aquí el doble enlace se encuentra en la posición 1 de la cadena base por lo tanto ahí tenemos el Xen 1 n que es la cadena base complementamos con hidrógeno este carbono ya gastó 2 le faltan 2 para 4 este no lleva hidrógeno porque ya está utilizando este carbono los 4 enlaces este gastó 2 le faltan 2 a este también le faltan dos, y este le faltan dos y este ya gastó uno, le faltan 3 La manera en la que podemos hacerlo de línea con la fórmula de línea sus puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 2, puedo empezar de acá, puedo empezar acá, puede empezar de este lado, para que no me estorbe Carbono 1 y carbono 2. Entonces pues aquí le pongo el metil y el, en el carbono 1 el doble enlace. Este compuesto es el mismo. Está volteado, pero es el mismo. Otra manera de representarlo con esta formulación. Presentamos otro ejemplo. Otro compuesto alqueno ramificado. 3, 4, dimetil es la ramificación. ¿Cómo sabemos qué ramificación? Por la terminación y La terminación y nos indica una ramificación. Entonces la cadena base va a ser esta: PEN. PEN pertenece, indica que la cadena base tiene 5 átomos de carbono. Por lo tanto los construyo. 5 átomos de carbono. En. La cadena de 5 átomos de carbono, en el carbono 1, va a estar el doble enlace. Se lo pongo aquí el doble enlace. Dice que en la cadena, en el carbono 3, número. Para visualizarlo, en el carbono 3 y en el carbono 4 va van a estar metiles. Ahí va a haber dos metiles, uno en el carbono 3 y otro en el carbono 4. El metil... Metil significa que lleva un carbono, por eso, un carbono. Complemento con hidrógenos. Aquí vemos que en el carbono 3 y en el carbono 4 están los metiles. Complemento con hidrógenos. Aquí. Aquí uno. Aquí uno y aquí tres. La otra fórmula en la que podemos hacerlo. 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el carbono 1 en el carbono 3 una ramificación metil en el carbono 4 una ramificación metil ahí hizo para arriba se puede hacer para abajo para arriba, ahí está representada con la fórmula semi desarrollada y con la fórmula de líneas y puntos el compuesto 3,4 dimetil pent 1 m otro ejemplo otro arquero ramificado. Cadena base. Ramificación y cadena base. 6 X. 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 6. En el carbono 1, el doble enlace. En el carbono 2, una ramificación. Propil. Propil. Propil. Y significa que de ramificación. Prop dice que tiene... Tres átomos de carbono, por lo tanto, tres átomos de carbono. Complemento con hidrógenos. Aquí podemos decir que la cadena más larga sería esta, pero la regla dice que en los alquenos la cadena principal debe de contener a los dobles enlaces. Y si yo me voy para acá no contendría el nombre de Por eso el nombre es correcto. Y la fórmula. Complemento con hidrógeno. La fórmula de líneas y puntos puede ser así. Lo tenemos en el carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la posición 2 el profil. O puede ser también el profil puesto de esta manera. ¿Sí? Se, se le 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es diferente manera de representarse este compuesto. Vemos otro ejemplo con. Algenos cíclicos, la base de ramificación y la base es el ciclo penteno. Compuesto cerrado, cadena cerrada, cíclica. Pent este prefijo, indica que son 5 átomos de carbono. Entonces, hago un ciclo de 5 átomos de carbono. Como es ciclo penteno, debe estar en la posición 1. Podemos ponerlo donde nosotros queramos, Puedo ponerlo aquí. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en el carbono 3 se encuentra, se encuentra la ramificación metil. Metil, un carbono, sería metil. Complemento con hidrógenos. CH, CH, CH2 y... La otra fórmula podría ser así, simplificado. Finalizaremos con estos dos últimos ejemplos. El 3 butil, 1 profil, ciclo Estas son ramificaciones. ¿Cómo lo sabemos? Por su terminación I. El ciclo butadieno es la cadena base que es una cadena cíclica but de 4 entonces se le pone butadieno para que se escuche bien porque no puede ser se escucha entonces butadieno butadieno 4 entonces ponemos la estructura de 10 y puntos es ciclo butadieno lleva doble enlace en el carbono 1 no, no se indica porque va, siempre va a ser el mínimo es el único por lo tanto, en la cadena vamos a contar aquí carbono 1, 2, 3 y 4. En el carbono 1 vamos a poner una ramificación propil. Propil tiene 3, prop, 3 carbonos. Esta es la ramificación propil. En el carbono 3 tenemos butil, but, 4 átomos de carbono. Entonces. Ponemos la ramificación butil, 4 átomos de carbono. El último, ciclo penteno. Doble enlace donde ustedes gusten y de ahí empiezan a contar carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 1 tenemos etil, etil, dietil. Son dos etiles: uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3 carbono 1 y carbono 3 1, 2, 3, 4, 5 de la cadena base cíclica de 5 carbonos de carbono en de carbono 1 etil, etil corresponde a 2 átomos de carbono esa ramificación con 2 átomos de carbono y desde el carbono 3 se encuentra otro etil por eso es dietil